Hola, el ser humano, por definición, por naturaleza, por quinta esencia, es un ser creador, es un ser que transforma la naturaleza para su bienestar y a veces, como lo hemos demostrado en las últimas décadas también, la transforma de un modo que no se condice con los aspectos necesarios para su vida y llegamos a crisis ambientales como las que vivimos. Pero en general, en el ámbito estético, en el ámbito intelectual, el ser humano crea. Y los frutos de su creación se van procesando y desarrollando, entre otras cosas, para la actividad educativa. Y por eso, en este curso de educar en tiempos de crisis, hemos creído muy importante abordar un aspecto eh, que se relaciona con los frutos de esa creación y el compartir los frutos de esa creación como un componente educativo fundamental. Eh, en un mundo neoliberalizado tendemos al individualismo, a la propiedad intelectual, ...a no compartir los logros... ...y en definitiva a vivir bajo la lógica... ...de la competencia con otros y otras... ...más que de la solidaridad... ...y del compartir... ...debiéramos en alguna medida... ...a mi juicio... ...volver a aquellos tiempos en que el crear... ...era un hecho anónimo... ...donde el creador no buscaba su fama... ...ni su mérito... ...sino el aporte que podía hacer... ...para el bienestar de otros y otras... En ese sentido, quiero saludar muy afectuosamente a Werner westerman que se encuentra al otro lado de la línea y quien nos presentará esta temática, ¿no? precisamente cómo trabajar en educación, los recursos eh, educacionales así llamados abiertos. Hola Werner, muchas gracias por tu tiempo, por, tu, por el compartir este conocimiento. Y te dejo con la palabra para quienes participan en el curso Educar en tiempos de crisis de la Universidad Abierta de Recoleta. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian. Eh, para mí es un, todo un honor poder contribuir primero a este curso, un curso que se da en circunstancias de crisis, como, como lleva su título, y, y en toda crisis hay urgencia. Y también hay oportunidades que yo creo que son interesantes a explorar eh, como alternativas a poder abordar estos tiempos eh, de crisis. Tiempos que parece que nos van a acompañar por, su, por un buen tiempo. Así que más vale que vayamos viendo alternativas viables que nos permitan sortear eh, estos desafíos. También para mí es un gusto tremendo poder eh, compartir eh, eh, esta tendencia eh, para Recoleta, yo soy nacido y criado en Recoleta eh, del sector El Salto, cerca del regimiento Win. Eh, mi madre profesora de la escuela F11 ahí en el Barrero ya no existe mm. esa escuela eh, pero me siento muy identificado con Recoleta y para mí es un gusto enorme poder retribuirle a mi comuna eh, y, y ver posibilidades de, de, de poder implementar esta tendencia que ha ganado tanta tanta fuerza en este último tiempo Muy bien, pues muchas gracias Werner, que bien eh, somos muchos los eh, nacidos y criados en Recoleta que hemos vuelto a, a, a, a colaborar con esta comuna eh, con los vecinos y vecinas recordando aquellos días de formación de infancia y adolescencia en mi caso, y en tu caso también veo que así ha sido Así que compartimos este interés, este cariño, esta motivación por trabajar y por servir a la comuna de Recoleta. Y por cierto, desde Recoleta, para todo Chile y Latinoamérica a través de tus cursos digitales. El tema entonces que nos vas a abordar, Werner, es el de recursos educativos abiertos. Te dejo con la palabra para tu exposición y después podemos conversar sobre algunos puntos determinados de tu presentación. Perfecto, Cristian. A, vamos a, a conversar un poquito de, de, de la educación abierta. Eh, Quizás la primera pregunta que uno se plantea es ¿qué tiene de abierto la educación? ¿Qué puede tener de abierto la educación? La verdad es que el concepto, se uno puede buscar también muchos rastros eh, sobre esta noción de la educación abierta en el pasado pero básicamente es un concepto que se acuña en la década de los años 60 es una época de expansión de la educación eh, y especialmente en nuestro país en Chile es, es la década donde, donde se masifica la, la la educación se diversifica, ahí aparecen los colegios científicos, técnicos aparecen los colegios artísticos, los colegios experimentales. Hay una revolución grande ahí en, en, en el ámbito de la expansión de la educación, donde la idea era poder ampliar las oportunidades educativas, más allá de lo que ya se ofrecía como sistema formal. Por cierto, en ese tiempo, en los 60, el foco estaba muy centrado en el ámbito de la alfabetización, eh, y era una alfabetización que tenía que servir al desarrollo, a los modelos de desarrollo del país, que están muy, muy centrados en el desarrollo interno de los países el foco en, en la alfabetización también nos hace que la educación abierta rápidamente eh, adopte las tecnologías como medio de, eh, de, de poder entregar el servicio educacional eh, primero se parte con la radio eh, con, con mucha fuerza y después empiezan eh, incluso discos. Hay discos que, por ejemplo, Teleduc, eh, que una de las de, de las instancias de educación abierta de, de aquellos tiempos. Eh, bueno, y eso después fue mutando hacia lo, eh, la televisión educativa, eh, la eh, el video después en los años 80, el, el, el video educativo. Así que la relación entre los medios con lo, la educación abierta también es un, es un variedaje que se da desde temprano y bueno, las, por ejemplo las universidades abiertas aludiendo a, a lo que es la Universidad Abierta de Recoleta eh, tiene sus antecedentes también en este hoy día la Universidad Abierta inglesa es por lejos la universidad más grande del mundo eh, con, con más de 350.000 estudiantes enrolados que además eh, después demuestran ser eh, que han tenido muy buena formación, digamos. No es una, Esto no es un, una chapita simbólica el, el, el sacar un título en la Universidad Abierta de Inglaterra. Y hay otras también, eh, como la de Holanda y la de Cataluña, que son las más importantes. Eh, obviamente, esta noción de querer expandir las oportunidades educativas, más allá de, de, de los canales que tenía el sistema... Eh, a, través de los, en, a través de las tecnologías digitales y su impulso a la luz de, eh, de la década de, de, de 1990 eh, se revitaliza este concepto con mucha fuerza porque las tecnologías digitales pueden crear y multiplicar diversos y muchos tipos de contextos educativos donde se pueden dar eh, el aprendizaje ahora este impulso en los años 90 está muy centrado en dos ámbitos en poder empujar el tema de las competencias laborales eh, que hoy día eh, es un tema que, que está muy en, en, en boga eh, los mercados se han vuelto muy inestables y muy cambiantes eh, especialmente a la luz del desarrollo de la tecnología que, que, que evoluciona de una manera muy jadeante muy rápida eh, así que Hoy día los sistemas educativos tienen un tremendo desafío de poder hacer el, el match entre las demandas del mercado y, eh, y los recursos humanos que pueden atender eso, esas, esas, esas competencias laborales que se necesitan. Eh, ustedes habrán escuchado esta cifra de que hace solamente 10 años no existía el 40% de los trabajos que hoy día existen. Así que eh, en, un, en un escenario tan cambiante de habilidades, obviamente que la formación pasa a ser un desafío muy importante y está claro que los sistemas educativos, como los, los conocemos, eh, no dan abasto para eh, generar es, esas competencias. Algo similar ocurre con el tema de las competencias ciudadanas. ¿Cómo Cómo yo soy capaz de no solamente formar una persona que puede desempeñarse en el ámbito del mercado sino que también en el ámbito social eh, y esto muy asociado a un aspecto que viene dándose hace muchísimo tiempo pero que es este proceso de crisis que está teniendo la democracia occidental eh, la, que nosotros, la que nosotros conocemos como la democracia del consenso de washington eh, hoy día estamos en un escenario muy muy crítico respecto donde nuestro país es un ejemplo muy muy grande donde nuestros líderes han llegado a tener menos del 6% de apoyo de, de todos nosotros, así que eh, también necesitamos formar ciudadanos que sepan eh, abordar los tremendos desafíos que tenemos hoy día al eh, frente como país, eh, tú ya mencionaste el, el, por ejemplo el tema medioambiental que, que un poco pasó a, a, a segundo plano después del primero el estallido y después de, de, de esta pandemia así que eh, y lo que está detrás para formar estas competencias tanto laborales como eh, ciudadanas eh, está esta idea de que el aprendizaje ya no es un itinerario finito que parte desde los cinco años bueno ahora los cuatro años hasta los dieciocho y si eras bueno podía seguir hasta los 25 años hoy día el aprendizaje es una necesidad eh, que, tiene que, que, que es permanente a, a, a nuestra vida y, y tenemos que estar dispuestos a estar aprendiendo siempre todos los días eh, obviamente que eh, eso también es parte de este escenario y tenemos que ir formando y para ello se necesitan estrategias que complementen lo, lo que ya existía y específicamente hablando de los sistemas educativos formales que han tenido que extenderse y expandirse en ese sentido una de las, de, de las formas de poder llevar a cabo la educación abierta esta educación que complementa o que expande eh, las oportunidades educativas eh, eh, más allá de, de los espacios tradicionales del sistema educativo eh, guarda relación con los recursos los recursos eh, hoy día tienen una importancia radical, especialmente en esta época de crisis. Eh, si nosotros analizamos las medidas que tomó el Ministerio de Educación para abordar esta crisis desde el ámbito educativo, fue, ok, mudémonos online y el Ministerio dispone de los recursos. Y básicamente a través del sitio Currículum Nacional ha podido abordar, eh, eh, ha podido entregar, digamos, estos recursos para que sean utilizados en esta modalidad virtual eh, dando cuenta de la importancia que tienen esos recursos para poder eh, gatillar procesos educativos cuando nosotros hablamos de recursos educacionales abiertos estamos hablando de materiales educativos que, están, que eh, residen en el dominio público ¿ya? o que poseen una licencia de propiedad intelectual que facilita su uso, adaptación y distribución gratuita. ¿Ya? Para los que no conocen el concepto de dominio público, es básicamente en un espacio eh, donde las obras de las personas eh, son de dominio público. Vale decir que todos tenemos derechos a usufructuar de eso. De, eh, por ejemplo, una plaza es un, es un espacio de dominio público, donde yo puedo, sin barreras, poder hacer uso de ella y poder eh, hacer usufructo de la misma. Eh, y, y, y, es, y eso no, no significa que eh, yo tengo libertades para poder eh, u, eh, u, hacer uso de esas obras que están en el dominio público. Ahora... El dominio público significa que no hay propiedad intelectual eh, detrás de, de, ese, de esa obra. Pero eso no quita que yo pueda tener libertades en torno a eh, una obra que no esté en el dominio público. Porque yo tengo herramientas de propiedad intelectual donde yo puedo garantizar y asegurar que otros puedan tener libertades. ¿Ya? Y por eso se refiere no solamente los recursos abiertos a recursos que están en el dominio público, sino que también que ocupen una licencia de propiedad intelectual que va más allá del copyright. Ya vamos a hablar de eso, eh, ¿ok? Entonces, las herramientas legales tanto en el dominio público como estas licencias abiertas permiten garantizar qué usos para los recursos educativos. Básicamente son lo que se conocen como las cinco R's. Eh, una es la de retener, la, tener la liber, el derecho de retener lo que yo compro. Eso puede sonar un poco raro, ¿eh? pero no es tan raro, por ejemplo, en el, en el ámbito de los libros de electrónicos. En los libros electrónicos o tienen barreras donde tú puedes, tienes cierto tiempo para, para utilizar ese, ese libro y, y se te autodestruye. Eh, después de un mes, por ejemplo, eh, nosotros, eh, eh, un poco el paradigma comercial de los libros electrónicos está centrado en que tú alquilas el libro, no es que lo compres. Ya que no es material, se alquila. En cambio, si un recurso educativo es abierto, tú cuando accedes a él, también lo puedes retener. Puedes tener una copia, eh, y, y, y no se le va a autodestruir ni tampoco va a haber mecanismos de protección, ¿ya? Así que tengo ese derecho de retenerlo. Eh, también, como segundo aspecto, puedo reutilizar ese contenido. O sea, puedo un recurso que está abierto lo puedo tomar, y por ejemplo, yo profesor, incluirlo en mi guía de estudio, incluirlo en mi prueba o mi evaluación, lo puedo incluir en mi planificación, ¿ya? O sea, es como pensar en los recursos educativos como si fueran bloques de lego y yo voy un poco ensamblando, remezclando. Eh, las, eh, los, eh, ¿ya? También tengo esta posibilidad de revisar los recursos, o sea, soy capaz de, de poder intervenir sobre ellos, poder adaptarlos, ajustarlos. ¿ye? Y eso es un tema para la educación muy importante porque hoy día eh, tenemos que buscar la forma de que los recursos sean pertinentes para, las, para, los, eh, para los aprendices aprendices que tienen distintas capacidades, distintos ritmos de aprendizaje, distintas formas de cómo aproximarse al conocimiento, entonces no solamente tengo posibilidad de, de acceder, de retener de reusarlo, pero también de intervenirlo, de modificarlo ya para la necesidad específica también yo tengo esta, esta posibilidad de remezclar, esta cosa de combinar el, el, el contenido, como ya lo habíamos mencionado. Y, por último, también tengo la posibilidad de redistribuir. Este. O sea, no solamente puedo hacer una intervención de un recurso para generar uno nuevo, sino que eso que nuevo, también tengo la libertad de poder subirlo a un sitio web, de poder enviárselo a mi vecino, de poder multicopiarlo. Multi o sea, tengo capacidad de poder eh, redistribuir. El... Así que esos son los cinco derechos de uso que se plasman en los recursos educativos abiertos, tanto si residen en el dominio público o están licenciados con estas herramientas que garantizan estos derechos de uso. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿Por qué los recursos necesitan, para tener derechos de uso sobre los recursos educativos y poder utilizarlos en los contextos educativos que tenemos, por qué tenemos que estar dependiendo que estos recursos estén en el dominio público o que estén licenciados con estas herramientas de propiedad intelectual para, que tener, para poder garantizar esos derechos de uso? Bueno, básicamente esto es respuesta a un avance privatizador que en el caso chileno es paradigmático en el, en el ámbito eh, de, la, de la educación, eh, donde hemos visto que la propiedad intelectual que modela la industria de los contenidos educativos está regida por el copyright, el, el derecho de copia. ¿ya? Y lo que hace el derecho de copia es generar un monopolio por defecto, ¿ya? donde todos los derechos están reservados para quien los crea no para quien los usa ¿Ya? entonces básicamente la industria creativa la, in, la industria del conocimiento hoy día ha tomado este eh, este modelo de, de desarrollo centrado en proteger la propiedad ¿Ya? e impedir que los usuarios se apropien de los recursos en ese sentido la industria lo que busca es que uno sea dependiente de los servicios que te brinda. Eh, pero no que tú seas capaz de meter las manos en la masa, de, de descomponer el recurso re, de reconocer cómo está construido para que, para que eso me permita reutilizarlo o sacarlo de, de, del ámbito donde, donde, donde, donde se entrega. Básicamente ahí lo que lo que la, lo que la industria creativa busca es controlar eh, la propiedad de, eh, de, de los recursos. Y frente a ello ha aparecido una, esta tendencia de los recursos abiertos, eh, haciendo que, eh, reconociendo que estos pueden ser bienes comunes, ¿ya? que es un concepto muy antiguo, de hecho, un concepto que ni siquiera existe en la legislación chilena. Eh, se habla de los bienes de uso público, pero, pero está muy centrado en el ámbito más material y de recursos naturales, no tanto para eh, los productos de propiedad intelectual. En, en ese sentido, eh, lo, que no, no, lo que nos permite el, el, eh, los bienes comunes es una noción de, de que los recursos tienen que estar a disposición de todos nosotros eh, porque al, al tener una relación con los usuarios, tú también estás sentando las bases de una sustentabilidad de, de, de este recurso. Algo similar ocurría, por ejemplo, en las zonas de pastoreo, estamos hablando de la época de la colonia, eh, donde habían espacios que eran comunes y la gente todos llevaba su, su ganado para que pastaran, eh, y todos todos hacían eh, usufructo de algo similar se está, eh, se está impulsando desde el ámbito educativo, entendiendo que la educación es una necesidad y un, un paradigma muy importante para nuestro desarrollo eh, de poder eh, concebir el recurso educativo como un, un bien común. Y en ese sentido, no solamente lo que está en el dominio público eh, es... Eh, Puede, permite, digamos, eh, tener recursos abiertos, sino que también estos recursos que están licenciados con herramientas eh, que permiten garantizar esos derechos de uso. Hay muchas licencias que se utilizan para este fin, pero sin lugar a duda la que se ha transformado en como el paradigma para poder compartir eh, el conocimiento de obras que tienen propiedad intelectual eh, son las licencias Creative Commons. ¿ya? Que, que además no es una licencia, es un suite de seis distintas opciones que te dan distintas eh, posibilidades. Y aquí tenemos un pequeño gráfico que, que habla eh, de las distintas eh, posibilidades eh, de poder licenciar, donde básicamente se, se juegan tres, tres variables para esta, que definen estas seis eh, distintas licencias. La posibilidad de distribuir, la posibilidad de comercializar y la posibilidad de intervenir. ¿ya? Y en ese sentido, aquellas que no permiten intervenir, las que son ND, non-derivative, o sea que no puedo generar derivaciones de, de, de un recurso, no se les considera mucho que sean un OR, un Open Educational Resource, eh, sin, eh, porque se entiende que los recursos educativos necesitamos que poder intervenir y, eh, sobre ellos y poder adaptarnos. Así que las licencias Creative Commons son, eh, entonces, yo como profesor, ¿qué puedo hacer para poder compartir los recursos educativos que yo genero o que yo reutilizo? Eh, es colocarle esta, esta pequeña eh, etiqueta eh, donde que al tiro le comunica a otros que efectivamente yo tengo derechos de uso sobre ese recurso. ¿ya? Ya que más o menos tenemos cierta idea de lo que son los recursos educativos abiertos y qué implica que los recursos educativos sean abiertos, eh, les quería comentar algo eh, como casi a forma de noticia eh, que apareció una recomendación de UNESCO sobre recursos educacionales abiertos. ¿Por qué UNESCO genera esta, esta recomendación? Que es básicamente un mandato que le entrega a los estados miembros, a desarrollar los recursos educacionales abiertos en sus países. Porque ya se re reconoce a los recursos educacionales abiertos como una estrategia para poder ampliar eh, el acceso a oportunidades educativas, pero también nos permite generar mucha eficiencia en el, en el ahorro, no solamente del de gasto público, sino que también de, del gasto privado en torno a los recursos educativos. Y también eh, permite estimular la innovación educativa. Eh, el que yo pueda meter las manos en la masa en los recursos me abre una serie de oportunidades para poder desarroll seguir desarrollando y poder ir generando distintas estrategias y metodologías para poder abordar mis recursos. En ese sentido, también se le reconoce a los recursos abiertos como una estrategia para poder innovar en las formas de cómo se enseña y cómo se aprende. Eh, y en esta recomendación, básicamente, se gatilla el, el mandato de que eh, los gobiernos debía, deberían utilizar el desarrollo para poder crear capacidades internas en torno al desarrollo de, de, de recursos y, y materiales. Eh, necesitamos políticas que puedan apoyar el desarrollo de los recursos abiertos. Eh, también el ámbito y los desafíos de la inclusión y, y, y de la, de, del acceso equitativo a los recursos también. Los, los recursos no, nos ayudan a ello y también nos entrega el mandato de ir buscando formas de cómo generar sustentabilidad eh, en desarrollo de estos recursos y cómo también podemos generar cooperación internacional eh, a través del mismo. En esta idea de, de, de generar bienes comunes globales, ¿ya?, eh, que es una idea que no que deja de ser sorprendente. Eh, si uno compara los libros de texto, los textos escolares de matemáticas, en el mundo vamos a enco encontrar que hay muchísimas, más allá de que haya el currículum en cada país, que cada uno tiene de énfasis distinto. ¿eh? Nosotros no, nos damos cuenta que las matemáticas o la ciencia física o la economía son ámbitos... Eh, del conocimiento que compartimos en todos los lugares o sea, el álgebra en la India es muy similar al álgebra que se aprende en Guatemala eh, así que ya está rondando esta idea de que ¿por qué no hacemos que los recursos educativos sean bienes globales eh, a los cuales todos tenemos acceso y todos podemos tener eh, eh, usufructo del mismo? yo les quería eh, eh, también contar ya que tenemos este mandato y tenemos que ya ir hacia el desarrollo de los recursos educativos abiertos eh, que les quería contar una historia sobre un tema donde yo creo que los recursos abiertos lo hubiesen cambiado totalmente la. la. el año 2013 eh, desde el Ministerio de Educación eh, se lanza la iniciativa Modelos de Integración Pedagógica un tema bien interesante porque eran plataformas web de aprendizaje personalizado que se implementaron implementar en, en establecimientos educacionales. Y no fueron pocos, fueron cerca de 1.500 escuelas donde se abordaron casi 200.000 estudiantes desde el tercero básico hasta octavo básico. Microdatos de la Universidad de Chile eh, hizo una evaluación de este programa, después de que se implementó en los años 2012 y 2013. ¿Y qué nos dijo la evaluación? Terrible la evaluación. Primero, el uso de plataformas en cantidad de horas, por parte de los estudiantes, fue cercana a cero. Obviamente, como no la usaron, la correlación entre el rendimiento del, de, de la asignatura, esto se implementó en inglés y en matemáticas, la correlación del rendimiento de los estudiantes, usando esta plataforma, dado que el uso fue muy cercano a cero, también la correlación fue cercana a cero. Hubieron problemas también de accesibilidad, porque no se contaban con la suficiente licencia. ¿Qué significa esto? Que, a pesar de que esta iniciativa significó un gasto de 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, una cifra no menor, eh, no fue suficiente para abordar toda la población. Eh, ¿Por qué? Porque las empresas que daban este servicio de estas plataformas web te cobran por licencia. Es como comprar un asiento eh, para poder utilizar estas plataformas. ¿Y qué significó eso? No había suficiente licencia, entonces dos niños tenían que trabajar por computador. Y eso obviamente quebró totalmente esta idea de un aprendizaje y un seguimiento personalizado. ¿ya? Y obviamente cuando dos personas están usando eh, para el mismo fin, obviamente uno queda rezagado. Eh, así que obviamente que los chicos más, más pasivos obviamente quedaban atrás y obviamente esto redundó en que esta iniciativa, que tuvo un alto costo, movilizó muchos recursos eh, y, y muchos recursos humanos, simplemente no tuvo ningún tipo de impacto. ¿Qué significó eso? Que esta iniciativa el año 2014 se cortó de raíz porque no tenía ningún tipo de impacto. ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos hecho la misma iniciativa de poder impulsar las plataformas web de aprendizaje personalizado si hubiésemos utilizado un recurso abierto? Por ejemplo, como el caso de Khan Academy. Una plataforma web espectacular, ha ganado muchísimos premios, ya tiene un desarrollo de más de 12 años, así que ya es un proyecto consolidado y es tremendo, ofrece lecciones en video que son muy muy buenas muy didácticas tiene a su vez también un set de ejercicios de, donde los chicos pueden ir practicando y ir demostrando su dominio en torno a las cosas que va aprendiendo entonces así puedo ir testeando cómo el alumno va aprendiendo y además tiene unos unos paneles primero que lo entrega informes para ir haciendo un, un seguimiento muy detallado de cómo va el alumno desarrollando su proceso y también le entrega herramientas muy interesantes a los profesores o mentores, como les llaman en el, donde puedo ir armando grupos o cursos y yo puedo, no solamente utilizando la inteligencia artificial que va entregándole el contenido al, al estudiante, sino que también los profesores también ellos pueden secuenciar y armar paquetes de distintos recursos que tiene la plataforma. Así que una plataforma espectacular. Cero costo. O sea, en vez de haber abordado eh, 1.400 escuelas, pudimos haber inmediatamente extendido Khan Academy a todos los colegios del país, haciendo que el acceso a estos recursos también sea equitativo no solamente sea hacia algunos lo interesante también de Khan Academy es que es una resolución muy robusta aborda desde aspectos de preescolar hasta educación superior así que puedo utilizar Khan Academy en todos los niveles básicamente de la educación escolar incluso algunos también de educación superior hoy día en español no tenemos todo Khan Academy traducido, pero tenemos todo matemática, todo ciencias físicas y biológicas, economía y computación. Con eso podemos abordar muchísimo. Y no solamente tengo la posibilidad de usar Khan Academy eh, online, donde yo me conecto al sitio con mi cuenta y ahí hago mi proceso. O sea, también lo puedo trabajar offline. Eh, por ejemplo, para, el, para una comuna como La Recoleta, que, eh, que más de la mitad de la, de la misma tiene hartos desafíos y problemas de conectividad, no puedo depender de un recurso que esté en Internet. Necesito tenerlo eh, en una solución más eh, offline, o sea, no conectada. Eh, y eso a través de la herramienta Colidri que, que ocupa Khan Academy, eh, lo puedo ir trabajando. En ese sentido, hubiese sido muy distinta la historia que nosotros hubiésemos tenido en, este, en esta iniciativa interesante de poder impulsar las plataformas web en, lo, en el trabajo de los estudiantes si hubiésemos utilizado un recurso abierto y no es que la, la plata la hubiésemos guardado y utilizado para otra cosa pero sí yo pude, pude haber utilizado esa plata que la gastaba en números de licencias eh, la pude haber gastado en capacitación a los profesores o desarrollar metodologías para que los profesores puedan eh, eh, aplicar Khan Academy de manera más eh, más eficiente. ¿Ya? Así que, ¿por qué no, no considerar este recurso abierto que me permite, primero, un acceso garantizado a todos? Eh, ¿Por qué no redirigir estos recursos? ¿Ya? Son preguntas que aparecen eh, y que los recursos abiertos pueden, eh, obviamente, dar una respuesta. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tan bueno es Khan Academy? Eh, es, es una solución que me permite, sin, sin que esta pretenda ser una panacea, eh, la verdad es que ya después de años y años de implementación, eh, tiene un, ya hay un cuerpo crítico de, de evaluación que hace que el Khan Academy demuestre que es un apoyo muy, muy importante. Desde países como Sri Lanka hasta... Hasta Nicaragua eh, se ha visto que el impacto eh, puede ser positivo de, de esta herramienta. Pero también en Chile eh, ha tenido cierta. A mí me tocó poder, me gusta mucho Canal Academy porque lo pude implementar en una institución educativa eh, y ahí les puse el enlace eh, donde está el paper que eh, reconoce, hicimos una evaluación de impacto eh, y que efectivamente tiene un impacto significativo en el aprendizaje de los, los estudiantes. Si nosotros nos jugáramos por esta posibilidad de que los recursos educativos fueran abiertos, eh, quiero cerrar esta exposición un poco dándole cuenta de cómo esto podría funcionar. Eh, si, yo, si yo, profesor, soy capaz de crear un recurso, el hecho de abrirlo, ¿qué implica? ¿Qué, qué va a pasar con ese recurso? Pueden pasar muchas cosas, porque justamente lo abierto alude a que hay diversidad de usos en torno al mismo. Pero si yo soy capaz de crear uno y lo dejo abierto, otros profesores pueden tomar ese recurso y curarlo, o sea, mejorarlo, extenderlo, ampliarlo, recontextualizarlo, recortarlo... En fin, son muchas las posibilidades que nos entregan las tecnologías digitales en torno a un recurso. Y luego, si este recurso se, se, se cambia, se modifica y hay una nueva versión mejorada, este empieza, se puede volver a circular. Obviamente también hay un, hay un tema de que nosotros tenemos que ir velando por la calidad de estos recursos y por eso la certificación de la calidad también pasa a ser un importante. Pero, ¿quién mejor que los propios profesores en poder evaluar y criticar un recurso y su pertinencia para el ámbito educativo. Y ahí hacemos que nuevamente el recurso... va Entonces la idea es generar una suerte de círculo virtuoso en torno al recurso, donde los principales actores del proceso educativo, estudiantes, profesores, y ahí podemos ir sumando más, más gente, como la ciudadanía docente, que un concepto ahí que he conocido a través de, de, de la UAR. O sea, todos aquellos que están dispuestos también a... a, a a poder participar como ciudadanos en los procesos educativos eh, pero también los padres y apoderados también eh, eh, se pueden involucrar participativamente en la curatoría de estos recursos y hacer que estos vayan actualizándose que se vayan, que se vayan mejorando, que se vayan extendiendo, diversificando la idea es que los recursos no no que, la, que los recursos sean algo vivo y que efectivamente vayan vayan cambiando y adaptándose eh, en este mundo tan, tan cambiante así que esto sería lo ideal que ocurriera este es un diagrama justamente de lo que sería un ciclo ideal de un recurso educativo que está abierto y ese recurso que es creado no solamente puedo eh, lo puedo usar tal cual también no necesariamente tengo que intervenir en todos los recursos, lo puedo utilizar, como yo, por ejemplo, utilizaría Cana Academy, eh, que, que es un muy buen recurso, es un recurso que está listo para, para ser desplegado. Así que eh, espero que, que esta presentación haya aclarado un poco y haya inducido hacia conocer de qué se trata, o sea, qué de abierto tienen los recursos educativos y cuáles son sus beneficios. Eh, así que te paso la palabra, Cristian, para que... Gracias, Werner. Desde luego, un recurso, una herramienta, un instrumento, una perspectiva que nos tiene que... Eh, que tenemos que desarrollar, que profundizar, ¿no? De acuerdo a nuestras respectivas realidades. Eh, pero una primera pregunta que te quiero plantear, Werner, al respecto es... Eh, ¿Cómo se, no, ¿Cómo se asegura, cómo se respeta en el fondo? Probablemente lo que más inquieta en el mundo contemporáneo, claro. Ya decíamos que hubo otros tiempos donde las catedrales eran hechas por colectivos, por gremios, y a nadie se le ocurría que iba a poner su nombre como autor de esa catedral, por más que fuera el diseñador o el, o el que la planificó, ¿no? al final el nombre era el que la encargaba y no de quien la construía o de quienes la construían pero en fin, ha pasado el tiempo y claro, tenemos que reconocer eh, el individuo, el sujeto el, el, la persona que crea ¿cómo los eh, recursos educativos abiertos eh, se hacen cargo de la autoría, ya que no es a través de la propiedad? Eh, es que sí. a ver cuando, cuando yo creo algo, por ejemplo, si yo escribiera un poema en una servilleta, inmediatamente la propiedad es garantizada, mi propiedad, la propiedad intelectual de esa obra es garantizada en nuestra legislación a partir del de copyright. El hecho que yo una obra, por ejemplo un recurso educativo, y yo la licencio públicamente, con el, por ejemplo con estas licencias Creative Commons, esta misma presentación incluso, el recurso sigue teniendo autoría. De hecho, estas licencias también son herramientas de autoría. La diferencia es que el copyright te genera un monopolio de esos derechos. ¿Ya? En cambio, pero reconociendo la autoría, en cambio el recurso abierto que está licenciado con Creative Commons sí reconoce la autoría. Pero... Algunos derechos son reservados, no todos los derechos. ¿Sí? Así que eso es una, una pregunta muy importante la tuya, porque la gente cree que, ah, si yo licencio abiertamente, la, la obra deja de ser mía. No, no es así. Sigue habiendo autoría, y de hecho eso es lo que no se puede cambiar de un, de, en una licencia abierta. Tú no puedes cambiar la autoría, tú no puedes atribuírtela como... Sigue siendo de otro. Puedo usarla para lo que se me plazca, por ejemplo. Pero sigue siendo de la autoridad. Así que, si yo licencio abiertamente un recurso, la autoridad no se pierde. ¿Sí? Y lo que planteas tú es bien interesante porque supuestamente el individuo que crea algo puede sacar un susfruto de esa... a la luz de que yo lo protejo. ¿No es cierto? pero esa protección muchas veces implica cerrar algo y dejarlo cerrado para siempre. En cambio, si yo soy capaz de que ese recurso se comparta, se extienda, yo me hago conocido, gente me pide ayuda y después otra persona lo mejora y eso también yo lo tomo y puedo ir seguir mejorándolo. O sea, me abre oportunidades, pero me abre oportunidades en un contexto muy distinto al de la competencia sino que ahí empiezo a tener relación con otros y ahí es donde se dan los procesos de compartir eh, que sabemos que el compartir es bueno o sea, a mí desde niño mis profesores y mis mi padres me enseñaron que el compartir, y efectivamente el compartir es la mejor manera de abordar los desafíos colectivos por eso compartimos porque no solamente me ayuda a mí sino que también ayuda al otro y, que el, el, y si el otro está mejor también el otro me va a a mí y sea este círculo virtuoso que estamos tratando de, de plasmar en los recursos educativos. Así que, eh, dejar eso muy muy claro, un recurso que está licenciado abiertamente no pierde autoría, por el contrario, es algo que se garantiza, y eso implica que yo tengo derechos morales y patrimoniales sobre esa obra, pero no le estoy poniendo el candado eh, para que otros no de, de ese de ese recurso. Habría que decir, Berner, muchas gracias, que la relevancia de esto incluso ha llegado al punto de ser un aspecto, el, el tema de la propiedad intelectual me refiero, a ser un aspecto muy cuidado por los estados eh, en su forma más tradicional, no en esta forma en que estamos, en el fondo, cambiando el paradigma ¿no? de ir de la competencia a la colaboración, en los tratados de comercio internacional, ¿verdad? Donde las licencias, los copyrights, las autorías, suelen ser eh, muy eh, defendidas por parte de, de quienes tienen más fuerza, en definitiva, ¿no? Porque allí está el, la apropiación, el sentido de la propiedad, ¿no? Y como tú decías muy Exacto. bien, nuestro, nuestro ordenamiento legal no reconoce sino... Básicamente dos grandes tipos de propiedad, la propiedad privada, que es la predominante, claro, y la propiedad de uso público, no, una suerte de propiedad pública, pero también a veces bastante eh, sometida a interpretación, como por ejemplo lo hemos podido ver nosotros en los accesos a las playas, ¿no?, Toda Una discusión sobre si la playa era o no un lugar de uso público. En ese sentido, entonces, parece que hay un tema de fondo aquí que tiene que ver con la propiedad. A tu juicio está ese tema ahí como parte también de la discusión constitucional en la que nos encontramos y que está un poco obnubilada hoy día por la pandemia. No, claro, o sea, tal como tú dices y en esto también quiero reafirmar lo, lo expuesto la diferencia de tener un recurso que es, que es abierto a uno que es comercial, que está protegido es, es básicamente una condición legal ¿ya? donde yo a través de, la, de, de, de, de estas licencias eh, un poco cambio esta, esta idea de que la propiedad tiene que ser exclusiva yo creo que nuestro país, tan neoliberalizado, ha, ha, ha llevado al extremo que la propiedad solamente sea un ámbito de usufructo exclusivo. Si yo soy propietario de algo, yo, y solo yo, tengo el control de ese, de, de ese recurso. Eh, y obviamente lo que está detrás de esto, efectivamente, tal como dices tú, es una visión donde la idea es que los intereses comerciales que están comenzando a desarrollar eh, productos y servicios a partir de las redes digitales que son nuevos espacios a conquistar eh, hoy día eh, quieran tenerse en esta idea de tener el control exclusivo. ¿ya? Aquí los recursos abiertos, insisto, entregan la autoría, la protegen pero te dan derechos de uso, te otorgan, te garantizan derechos de uso de, de, de esos recursos. Eh, yo he estado en, en, en, en espacios donde discutir eso, básicamente uno queda mirado como si uno fuera un extraterrestre, porque efectivamente se ha transformado como en leitmotiv eh, del desarrollo. Entonces, básicamente los estados, especialmente los, los neoliberales como los nuestros, han sido muy perspicaces de considerar esta opción y solamente ven que el desarrollo de la industria, el crecimiento económico, dependen de esta idea de hacer que los recursos sean eh, exclusivos en propiedad de quienes los crean uh -huh. lo que también te puedo eh, decir es que en otros países esta idea está tomando muchísima fuerza <coughs> en concebir que no solamente tenemos recursos que son de propiedad exclusiva, sino que también es bueno tener recursos comunes, que sean vigorosos y fuertes, porque son recursos que favorecen a todos. Si, si nosotros le contamos a un europeo que la, el agua está privatizada en Chile, yo creo que es muy difícil que la gente lo crea. La gente, o sea, hemos llegado a ese extremo. Eh, de pensar religiosamente, y yo creo que más que religiosamente, más ideológicamente, que la propiedad exclusiva es el único pedestal del desarrollo. Nosotros necesitamos que los recursos sean apropiables eh, por amplias capas de la población para que la sociedad en su conjunto se desarrolle, y no solamente aquellos que tienen el control del conocimiento. ¿Es posible entonces suponer, Berners, que... En, en, en rigor, para acceder, para captar el valor de los recursos educativos abiertos, hay que hacer todo un trabajo paralelo, al mismo tiempo, uh, de preparación uh, mental y cultural a lo que significa el valor de la colaboración y del compartir Superior al valor de competir con el otro De ganarle al otro Siempre se gana más Ya que se quiere poner en ese paradigma Cuando yo estoy con el otro En caminos comunes En finalidades comunes Que nos favorecen a todos y a todas eh, Que cuando compito con otro Para ganar una... Uh, para redituar De un modo que solo me conviene a mí, con eso, como está demostrado a través de la historia reciente y lejana, con eso solamente genero eh, una tensión social que puede derivar o que va a derivar en una explosión que puede llegar a ser incontrolable. ¿no? Eh, es lo que, por ejemplo, eh, ha ocurrido, está ocurriendo en Chile después de muchos, muchos, demasiados años de procesos individualizadores y privatizadores. ¿no? Eh, te quiero preguntar específicamente sobre el Creative Commons. El Creative Commons funciona de modo que el creador de un determinado eh, objeto intelectual le asigna libremente o tiene que registrarlo en una suerte de plataforma, en un eh, registro, valga la redundancia especialmente al efecto ¿cómo funciona un poco esto de Creative Commons? que claro, nosotros hemos visto en muchas publicaciones de hecho, la mayor parte de las publicaciones que usamos en eh, la Universidad Abierta de Recoleta para nuestros cursos tienen esta, este sello ¿no? Eh, Cristian una pequeña cosa que me quedó a la luz de tu comentario de, y, y que estaba centrado en esta idea de, de cómo nuestro país se ha individualizado y se ha privatizado tanto uh -huh. eh, quiero también eh, acotar algo re al respecto yo estoy totalmente eh, en, en concordancia con ello pero eso no quita que efectivamente el compartir y, y, y las prácticas colaborativas no existan en, en el ámbito educativo eh, por el contrario eh, en los colegios se da mucho esta cosa de compartir los profesores se comparten recursos se comparten las pruebas se comparten a veces no se comparte mucho entre colegios eso es cierto y eso es... pero lo, a lo que voy es que esta idea de que solamente lo privado y, y, y la propiedad es el ámbito exclusivo de crecimiento es algo que está dentro de la ideología de quienes nos dirigen, porque lo que estamos en el, en el, en, en el espacio real eh, sí se da mucho espacio, y yo creo que ahí es donde tenemos que eh, entregar el foco y darle empoderar a los docentes, a los colegios, a los apoderados, para que ellos se puedan involucrar en estos procesos de, de, de apertura. Ya quería dejar eso porque yo creo que el problema está más bien en nuestras elites que es lo que ocurre, eh, eh, efectivamente, en el, en, en el ámbito más profesional de la educación. Perfecto. Ahora, yendo a tu, pregunta de, a tu pregunta sobre cómo funciona este tema del Creative Commons. De hecho, es una pregunta que, que me han hecho mucha, muchísimas veces. Es como que, ya, mire, yo hice un recurso abierto. ¿Dónde lo registro? Eh, porque, porque en el ámbito de la propiedad intelectual del copyright, eh, yo puedo inscribir mi recurso, o sea, mi creación mi obra intelectual, en el registro de propiedad intelectual de eh, bueno, antes dependía del Ministerio de Educación, creo que ahora depende del, del Ministerio de, de las Artes del Ministerio de Cultura eh, ¿dónde los registros? La verdad es que no hay, una, un, un, no hay un registro además porque esto es una cosa muy global o sea, tendría que ver como una oficina mundial de, de registro de, de, de, de recursos eh, o licenciados abiertamente eh, así que básicamente lo que yo debo hacer si yo tengo un recurso es ponerle la imagen de la licencia que yo estoy optando y con eso es suficiente eh, es, esa licencia tiene reconocimiento Incluso para nuestra legislación, ya, ya tenemos jurisprudencia, por ejemplo, de, eh, de obras que estaban licenciadas de forma abierta y que fueron mal utilizadas, y en las cortes chilenas ya dijeron no, efectivamente esto fue licenciado de otra forma, eh, se está vulnerando la propiedad intelectual de este recurso, eh, porque alguien, por ejemplo, por ejemplo, lo más típico es que eh, un, un recurso licenciado abiertamente, sin sin eh, permisos de comercialización, después lo agarró una, una empresa comercial y trató de, de, de utilizarlo. Así que, en ese sentido, el hecho que no esté inscrita dentro de el, el, el, la propiedad intelectual del, de, oficial, digamos, de del nuestro país, eh, de todas formas tiene validez legal este tema de protección y que, y que los derechos de uso estén otorgados ¿ya? y básicamente lo que hay que hacer eh, es colocar eh, la imagen ¿ya? de hecho en el sitio de creativecommons.org uno puede hacer este proceso nos define la licencia y te entrega una cosa bien elegante como que dice, esta obra está protegida por, eh, por la licencia no sé cuánto, algunos derechos son reservados ¿ya? Perfecto. así que el hecho de que no esté en un registro legal oficial del gobierno de Chile no implica que... y ya tenemos jurisprudencia al respecto, así que no es ningún problema. Sí, precisamente mi pregunta iba para aclarar eso... Eh... De manera que, dado que en Chile tenemos además y en buena parte de Latinoamérica una cultura muy de documento, muy de registro, eh, también, eh, claro, reforzada por eh, las políticas neoliberales, desde luego eh, resulta extraño, ¿no? y por eso me interesaba que lo reforzaras tú, resulta extraño que esta sesión, esta apertura del, de mi obra creativa se produzca con el solo hecho de poner un eh, signo visible en, en el documento y que además eh, tú nos reforzaras con saber que ya hay jurisprudencia al respecto. Respecto a esto de educar en tiempos de crisis eh, y los recursos educativos abiertos, me gustaría conocer tu juicio eh, respecto a esto, esta modalidad que adoptó no solo el Ministerio de Educación en Chile, sino en buena parte de América Latina, de ir prácticamente de un día para otro todo lo que era presencial a no presencial a través de recursos digitales y de admitir que empresas eh, comerciales, naturalmente, eh, liberaran e hicieran gratuito sus recursos que habitualmente son eh, comerciales, o sea, se venden en el mercado de los recursos eh, educativos digitales, ¿no? eh, ¿Qué te parece a ti esa decisión y si hay ahí el germen de una, de una publicidad encubierta más que de recursos educativos abiertos? ¿O no lo ves tan críticamente, <risa> Yo creo que en todo negocio eh, siempre la primera dosis es gratis. Uh -huh. Y esa dosis es gratis porque es la forma de poder engancharte y, y ojalá que te hagas dependiente de ella, porque eso significa que vas a estar utilizando y por ende vas a estar eh, pagando para, para poder utilizarlo. Eh, a ver. Respecto del tema del de cambio de modalidad, este cambio violento eh, donde nuestras autoridades definieron de que ok, ya que no podemos ir a los colegios, que es donde tradicionalmente y siempre se ha realizado el acto educativo, eh, hay que simplemente cambiar de, de espacio y vamos al espacio virtual. A mí, a esa decisión yo no la encuentro para nada descabellada. Eh, especialmente en tiempos de crisis tenemos que buscar alternativas para eh, desarrollar, eh, y de hecho esta noción de la educación abierta está justamente basada en esta idea de extender eh, lo que los sistemas educativos desarrollados en el siglo XX te ofrecían y buscar otras alternativas eh, para eh, ampliar las oportunidades educativas. Así que, la, ahora, lo que es increíble es que simplemente se haya dicho, ok, pasemos ahora, ya que no podemos ir a los colegios, pasemos al espacio virtual y eh, aquí yo les entrego los recursos para que ustedes lo hagan. Eh, yo trabajo hace 20 años más o menos eh, en el ámbito de la educación y la tecnología y si algo he aprendido es que del, de la noche al día uno no, no simplemente cambia de casa y, y, y hacemos que todo esto funcione tal como funcionaba eh, eso es el, de una inocencia eh, bien perversa eh, y en ese sentido lo, eh, lo que yo puedo hacer dentro de lo que me ofrece el ministerio es poder acceder a los recursos ¿sí? uh -huh. y acceder gratuitamente ¿Sí? Ahora, lo gratuito no implica que eso sea libre o que esté abierto a la diversidad de usos que yo le podría dar. ¿Sí? El ministerio no te está entregando un recurso o no siempre entrega un recurso al cual yo le puedo meter mano para poder adaptarlo a la realidad o, o la necesidad específica de mi alumno. ¿Ya? ¿Sí? o no puedo agarrar este recurso y transformarlo para una necesidad especial que pueda tener un, un alumno, o alguna discapacidad física. Así que, eh, distingamos lo que es accesible de forma gratuita, lo accesible de forma abierta. ¿ya? Porque en, el, en, en lo gratuito, normalmente lo único que puedo hacer es apretar play. ¿ya? Y yo me transformo en un aprendiz que consume recursos. Pero aquí la idea es abrir el espacio y el recurso para promover otras cosas, promover otros procesos. Como son estos de adaptación, de que yo puedo extender, de que puedo modificar, que puedo compartir. ¿ya? Son derechos de, de uso que estas licencias no, no, no otorgan. Así que, eh, fíjate que ya me he encontrado con algunos recursos abiertos en, eh, en Currículum Nacional. Eh, lamentablemente son cosas que se tomaron de internet, de hecho están en inglés en la mayoría de ellas, no sé qué pertinencia tenga eso para nuestros estudiantes, que no son muy buenos para el inglés en general. Eh, así que yo creo que la estrategia, o sea, poder abrazar la estrategia de los recursos educacionales abiertos en esta época eh, de crisis y crisis que que por lo que vemos veo, va, va a durar bastante tiempo, eh, nos puede apoyar muchísimo en los procesos educativos, y en especial no bajar la calidad. Eh, porque la idea no es otorgar un servicio educativo por entregarlo, tenemos que entregar un... un, un el problema es la calidad de, de, de ese servicio. Entonces tenemos que instar que nuestros estudiantes aprendan de la mejor manera posible. Eh, y si nosotros lo, y si no van a estar dentro del espacio tradicional, que no van a tener el profesor que está encima de ellos, probablemente eh, ese acto no, de forma autónoma no... Es mucho mejor estar colaborando entre sí para poder, apoyar, para poder apoyarse. Por eso también tenemos aulas de clase. Mira, nosotros no diseñamos colegios donde habían pequeños cubículos donde la gente aprendía sino que se, se, se aprendía en un espacio compartido porque es el, porque es, es, es un acto que es propio de, de, de lo educativo ¿Sí? perfecto Werner eh, te agradecemos muchísimo muchísimo tu tiempo tu trabajo, tu aporte y sin duda para nuestras y nuestros estudiantes quienes participan en este curso hay aquí una arista ...en los procesos de desarrollo docente que pueden aprovechar ampliamente... ...porque en el fondo depende de lo que yo sea capaz de crear... ...y de lo que sea capaz de crear en comunión, en com eh, al compartirlo con otros y con otras... ¿no? ...como tú decías muy bien, de pronto no tomamos conciencia de que en nuestro trabajo... ...en nuestra docencia, en los colegios, en las universidades... Eh, es un hábito, ¿eh? un hábito y por lo mismo habitualmente inconsciente poner a disposición de tus colegas, de tus amigos, de tus compañeros, de tus estudiantes el material que tú produces cotidianamente para tu docencia. Y sin embargo, en algún momento al hacer conciencia tendemos a pensar, por ejemplo, en la propiedad privada del desarrollo de una evaluación. Lo pongo así porque hubo varias preguntas que tenían que ver aquí. Te lo comento eh, para tu comentario también. ¿Cómo aseguro yo que un estudiante no copie en una evaluación hecha a través de un curso e-learning? ¿No? Entonces, la respuesta parece ser es necesario que cada estudiante siempre conteste solo. No es posible admitir la colaboración también en el proceso de aprendizaje o en la etapa de aprendizaje que significa una evaluación que, que no es un control, es una evaluación, ¿no? Sí, efectivamente, y esto es un tema que es que, que, que muy puntilloso, digamos, el tema de la copia, de, de, de, de alguna manera esta cosa como individual... Uh -huh. eh, y privatizadora lo que hace es ensalzar que la propiedad que, eh, que ensalzar que la, la obra creativa es como la obra iluminada eh, es como la obra que y la verdad es que las obras no solamente se construyen de, de esa forma desde cero eh, gran parte de nuestra cultura está eh, está construida sobre lo que ya me antecede ¿ya? ¿Sí? Entonces, Exactamente, claro. La cultura son como capas alimentarias que se van a y eso van construyendo, digamos, el, el, capital, el, el capital cultural de nuestras naciones. Así es. Eh, eh, así, que, así que la copia, la copia está como muy satanizada dentro de este mundo. Eh, yo creo que la copia, o sea, yo siempre estoy copiando y, y además me parece muy, muy bueno que, que se copie lo bueno. Debería ser alguna. Una, una actitud que, que nosotros promovamos. Ahora, así es, evidentemente así es. cuando uno utiliza una evaluación, donde estoy tratando de dar cuenta, de rendir cuenta sobre el aprendizaje de otro, y ese otro lo que hace es generar un. Eh, eh, generar una copia, va ¿vale? a decir un, un una reproducción de lo que otro ha hecho cuando yo le estoy viendo. Ahí yo creo que efectivamente es una mala práctica de quien lo contesta. Ahora, si yo quiero resolver eso, especialmente en el ámbito de lo, de lo digital, donde es tan fácil copiar, uh -huh. lo que yo tengo que hacer es redefinir mi estrategia de evaluación. Y al redefinir esa estrategia voy a redefinir el producto que yo estoy esperando. Entonces, ahí el profesor también tiene que decir, tiene que decir, ok, en este nuevo escenario... ¿Mis estrategias de evaluación son las pertinentes para el logro de objetivos que yo me he propuesto con, con, con este estudiante? Esas son las cosas que uno tiene que justamente pensar cuando uno transita desde la modalidad presencial a la online. Porque eso va a estar ahí presente. Yo no voy a poder impedir que mis alum alumnos puedan copiar. Entonces, ¿cómo cambio eso según el objetivo que tengo propuesto? ¿Cómo, ¿cómo adapto mi estrategia de evaluación y por ende los instrumentos que voy a utilizar para poder medir el aprendizaje que estoy, estoy buscando? Así que me parece ejemplo. que ahí la tarea es doble eh, y especialmente mm. en el ámbito del diseño instruccional de mis recursos y, y, el, y, y cómo los consigo. ¿Eh? Y en ese sentido, claro, tú tienes razón y ha sido prácticamente una opinión unánime en el curso de que, como tú lo graficabas, de la noche al día no es posible que nadie, ni siquiera un profesional de la docencia que no ha estado formado para los ámbitos no presenciales eh, pueda llevar sus clases a modalidad online porque lo que va a ser, muy probablemente y muy lógica y explicablemente es querer replicar la... Eh, la docencia presencial en lo no presencial. Y no es la idea, hay que replantearse qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cuáles son mis objetivos, cómo voy a evaluar en este nuevo escenario, en fin. Así que, como y por dijimos eso, al Cristiano, comienzo... sí No, simplemente extender tu, tu reflexión en el sentido de que de que justamente esta es la posibilidad que nos entregan no solamente las tecnologías abiertas, sino que también todas las tecnologías nos dan este espacio de poder innovar en nuestra forma de educar. Hoy día la educación nos pide a gritos que, perdón, la sociedad le pide a gritos a la educación que cambie sus formas de aprender y enseñar, porque necesitamos formar para, para un mundo muy distinto al cual los sistemas educativos estaban pensando. Así que, Así. Eh, y en ese sentido, la mejor forma de innovar es con recursos que son compartidos, que están abiertos, eh, que están libres de poder usarlos y no estén cerrados bajo siete llaves o que se autodestruyan dentro de mi computador, eh, que son un poco los recursos que hoy día están a disposición, los recursos digitales. Necesitamos que esos recursos sean abiertos para justamente promover procesos en torno a los mismos, y que debieran estar orientados a cómo innovamos para poder aprender y enseñar mejor. Así es. Eh, repensar los objetivos para repensar los procedimientos, ¿no? Eh, Werner, muchísimas gracias por tu gentileza, en nombre de quienes participan en el curso, y en nombre, por cierto, de la Universidad Abierta de Recoleta, agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado, y por cierto, haber compartido tu saber con todos nosotros. No, encantado Cristian. Eh, las preguntas que aparezcan en, en el curso, estoy a, a total disposición para poder complementarlas. Eh, la verdad es que hemos hecho un, un, una exposición muy somera eh, de cómo esto efectivamente da curso. No hemos tenido mucho tiempo para hablar de los, de los grandes casos de éxito donde esto ha tenido un, un, un impacto muy, muy grande. Eh, en, distintos, en distintos sectores educativos porque hay buenas prácticas que han impactado fuertemente en la educación superior otras en el ámbito de, la, de lo escolar eh, y otras también en el ámbito del aprendizaje más continuo así que hay, hay mucho, mucho pasando y, y cosas que deberíamos de verdad considerar en estos tiempos de crisis así es Werner. bueno, amigas, amigos Estimados estudiantes del curso, eh, me comprometo a hacer llegar a Werner las preguntas que ustedes eh, planteen sobre el tema que él ha abordado, por si alguna consulta o alguna especificación requieren para profundizar en este uso de los recursos educativos abiertos. Por el momento los invito a continuar en la semana 5 del curso y nos vemos en cualquier ocasión. Gracias, que estén muy bien.